Eh, está nuestra magíster, especialista, Ay, sí, sí, María Eugenia Cosini, con nosotros, porque ella está dando, junto con su eh, glía, está dando capacitaciones, charlas, y ya metió en la agenda educativa, digo, metió porque no está en ningún lado, ella eh, introdujo la inteligencia artificial en el aula, a los profesores, formándolos, formándose, y queremos preguntar, a ver, ¿cómo le está yendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que propone? Apasionante. Apasionante, para sí. mí es increíble. Además me pongo otra vez el, el guardapolvo de alumno porque me gusta eh, ese rol acá en la radio. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida, Carlos y Adrián, te saludamos. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo andan, Carlos? Adrián, Bien, ¿cómo gracias. ¿Cómo anda usted? Yo bien, no, no tan bien como vos que te viste celebrando. Sí, es verdad, sí. es verdad. Bueno, pero hay que saber ganar, como digo siempre en los clásicos, hay que saber sí, ganar y hay que saber gan perder. Ganar por penales sí. sí, sí. Y bueno, pero no, contra la final, <risa> la final del es, es, mundo fue, por, poco fue por penales la final no del mundo. Hasta el 0 a 0 no, no, no, no, no, no, no, veníamos muy bien. Salimos ¿no? campeones ante Francia por penales, Carlos. Bueno. Y estamos festejando. Sí. Eh, no, te, te claro por la duda cuando dice, eh, pero ganaron por un penal. Sí, sí. Pregúntale a Montiel si vale la pena no meter el gol de penal. Fue segundo, fue terrible. Eso, eh, bueno, no está, yo decía, terrible, terrible. Bueno, y nos si atrapa. ¿Quién tocó pagar el asado? No, ¿quién, ¿Quién tiene que pagar el asado? Mi hijo, si perdía, le tocaba, le, le tocaba pagar el asado. Así que ah. le tocó pagar Ah, bueno. Lo, enoja, debe estar todavía pidiendo intervención. No, porque ahora hay, mucho, hay muchos hinchas de boca. Creo que va a salir la primera intervención este, judicial al partido para ver si fue falta o no. Van a llam a Ese llama al juzgado en lo contencioso, administrativo y de llanto. La fiscalía llevó a, detuvo a alguien, ¿no? Sí, sí. Bueno, la, ese juzgado en contencioso, administrativo y, y de llanto. Y, y de, no, no, lo que dice Carlos, que no quiero evitar la pregunta, es por los gestos sí. de Vázquez, del de pecho frío, la y, le la Fiscalía y de incitación a la violencia, en el caso de, de, de Palavecino. ¿De qué cuadro es? Uno, uno. Ah, uno, y uno. uno y uno. Uno de y Boca, Boca, Boca, Boca, uno de River, por incitación a la violencia. Quer... Horrible, no, no, es lo no que es... pasa al final es claro. un papelón. Bueno, y el programa lo comenzamos justamente, mirá, si se hará docente María Eugenia, empezamos así, ¿no? Diciendo, los grandes eh, actores del de espectáculo deportivo dirimen sus problemas a las trompadas y después el gran problema de los argentinos es la educación secundaria. Cuando tienen el ejemplo de que si tenés un problema con tu compañerito, mejor pegarle tres trompadas, andá e insultalo en la cara, y ese es el ejemplo... ¿Cuántas ejem veces hemos hablado de la falta de educación emocional en las escuelas y cuánto habíamos hablado de la importancia? Incluso en la propia vida, que uno no pueda medir eh, y tener ese tipo de, ac de reacciones, habla de... De la falta de autogestión Pero bueno, uh -huh. es, es difícil Igual todos en algún momento tenemos eso. Ahí lo que me resulta raro Es como nadie o sea, digo, Tanta cantidad de personas No no no hay como cierto grado de calma Porque uh -huh. puede ser uno que, que, que haga un mal gesto Y otro que reaccione sí. Pero después todo lo demás es como que creo que Bueno, nada, es, es la falta de Y también debe ser la tensión Que juega, sí, juega así, obvio. Que es eso no, no bueno. me gusta juzgar, pero sí me da pena que pasen esas cosas. Pero es verdad que hay una ausencia de inteligencia emocional en ese tipo de, de, de situaciones. Pero yo te llevo bueno. a la inteligencia artificial. De la inteligencia emocional a la inteligencia artificial, ¿cómo terminamos acá? Debe tener Para más que... cultura la inteligencia artificial, seguramente. No sé. No sé. Es Depende no, de cómo la que... cargues. Claro. <risa> claro. tiene mucho, mucho contenido mucho claro, eh, la verdad es que eh, vos sabés que no, nosotros ya hace el año pasado que empezamos a trabajar con todo lo que es metaverso, eh, realidad aumentada, inteligencia artificial eh, pero creo que la llegada del chat a Argentina, ajá, o sea vos pensás que en el mundo se hizo más hace años que está eh, yo lo conocía y nunca había indagado te, te voy a hacer, o sea me lo habían contado ni siquiera me había hecho una cuenta. Eh, y creo que la, la popularización de este chat hace el año pasado que yo me hice mi cuenta y empecé a indagar, primero me quedé alucinada, medio como que no querés que se enteren los demás, ¿viste? Sí, Al principio me lo quedo así, parece que todo lo hice yo. Eh, y en, en realidad nosotros lo que hicimos es rápidamente armar un, un conversatorio con los docentes, eh, con los que trabajamos para abrir esta conversación que nos llena de preguntas, ¿no? Porque lo que hace la inteligencia artificial a través de estos, estos chats eh, interactivos donde realmente no solamente te dan información, sino que generan y crean contenido, sí. nos va a suponer en un lugar donde realmente nos, nos llenamos de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo medimos la comprensión del estudiante versus la comprensión de una máquina? ¿Cómo sé qué hace mi estudiante y qué hacer? Me parece que... Esto llegó, así como la pandemia hace unos años, que lo hemos hablado mucho, Adrián, eh, llegó para reinventarnos como docentes, eh, creo que no, la, el, la, la historia no nos está dando tiempo de reponernos, ¿no? Porque claro. creo que recién nos estábamos reponiendo del, del, del, del cambio que quedó, porque, o sea, si bien la pandemia vino, el Zoom se quedó, la, las capacitaciones virtuales se quedaron, hubo un cambio histórico a partir de la pandemia, y creo que esto trae otro cambio histórico que tiene que ver con el aprendizaje significativo versus lo que pasa en las escuelas. Una, una pregunta, ¿cómo lo hacen operativo esto, en lo concreto, dentro de lo que es la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo la utilizan? ¿Cómo, cómo lo llevan a realidad, la práctica? ¿no? El, no es que se lleve a la práctica porque no hay una forma de llevarlo a la práctica lo que haces es lo incorporas como una herramienta más, claro. en un contexto donde esto ya está incorporado sí. hay dos dos maneras de esto es, es como, o lo hay ocultas. dos maneras o me, tapo los ojos, <risa> claro. me tapo los ojos y salgo mi frase ¿viste? Y digo si no lo veo no pasa, si no lo veo no pasa si no lo veo no pasa o elijo sacarme la mano de los ojos o la venda de los ojos y entiendo que esto ya está en las aulas sea que lo acepte o que no, o sea, está sí. en la aulas sí. Entonces nosotros lo que lo que creemos es que tapar los ojos lo único que hace es negar una realidad y por ende alejarte de eh, las necesidades de los estudiantes para entrar a un mundo que ya está... Que ya está en marcha, realidad. sí. Que ya está en marcha. No que lo para lo nadie, claro. No, y ya está, ya es como decir, bueno, no quiero, no me gusta internet, y bueno, no sé, tratar en terapia, pero ya existe. Claro. pasa, ya está, digamos, ¿no? Pero te Entonces, cortamos... Ahora en realidad no es que hay una implementación, sino sí. un... Creo que ahora estamos transitando el camino de la aceptación, que no es, no es fácil. Uh -huh. En la aceptación está el, el poder empezar a usarlo y empezar a abrir conversaciones con los chicos sobre ética, sobre qué de esto es tuyo, qué de esto es de, no lo es, eh, ¿Cómo incorporamos esto? ¿Y cómo nosotros repensamos la forma de evaluar los procesos de nuestros estudiantes teniendo en cuenta que en sus producciones hay un gran porcentaje que no es propio? Claro. Entonces, claro. ¿cómo hacemos claro. para...? Eh, o sea, creo que estamos llenos de preguntas. Estamos Nosotros por lo menos estamos en una etapa donde estamos evaluando y valorando qué es lo que va pasando. Eh, es muy interesante... Abrir estas conversaciones con los... Mira, mañana, el lunes que viene, si querés, te cuento cómo fue. Pero mañana estamos armando un una, una actividad con estudiantes de sexto año de secundaria. Bien, y muy... lo que hicimos fue que una docente les mandó todas sus valoraciones de de, de la de un proyecto larguísimo que están haciendo con ChatGPT individualmente. De hecho, ellos no lo saben, de hecho están re emocionados porque dicen ¡Ay, qué amor la docente! ¡Qué lindo lo que hizo! Bueno... <risa> El, mañana vamos a abrir un debate para ver qué piensan ellos de que el trabajo del docente hacia ellos haya sido hecha por, un, por, por una máquina. La devolución, de ¿no? claro. abrir esta eso de que no es solamente ellos los que los usan, sino que también se está empezando a usar por sus docentes, por, sus, eh, por todos, digamos. ¿no? Creo que lo, lo importante y lo interesante es escuchar lo que los chicos tienen para decir. Un, eh, una sí, sí, pregunta sí. más tengo eh, existen sí, temores eh, respecto a la inteligencia artificial han detectado esto que, si uno no tiene temor eh, no es no es humano no uh -huh. eh, sí yo creo que hay varios temores primero porque no se conoce vos pensás que todo esto que nosotros estamos charlando como algo súper poderoso ni siquiera es un programa terminado claro, claro. La Sí, sí. Entonces, imagínate que si tiene miedo su propio creador, que sí. estuve hace una semana en, en, sí. en Italia y en Italia quise abrir mi cuenta y está está prohibido. Yo no. había escuchado que estaba prohibido, me costaba crearlo. Entonces oh. intenté usarlo y no, no, efectivamente. No se puede. De hecho, tengo una. No, no se puede, está, dice que por un tema de seguridad, etc. Sí. Eh, pero esto tiene que ver con que, además de que hubo ciertos leaks de seguridad que fueron menores realmente, no, no, no, no como para cancelarlo. Es cierto que en realidad no se conoce hasta dónde va a llegar y todavía está en proceso. Claro. El propio Elon Musk sugirió que, que no se utilice. Claro. Eh, porque aparte, viste que esto estaba creado como algo abierto, sí. por eso se llama OpenAI. Sí. Eh, era algo abierto y ahora, bueno, se está, sí. se está manejando más como un producto pri, privado que está facturando como sí, sí. ¿Y, ¿Y dónde ponemos eso, ese no, no lo utilicen? No te entiendo la pregunta, Carlos. Claro, el creador dijo no lo utilicen, creo que... El, el Elon Musk dice. es el de Twitter, es el que dijo ¿El no lo utilicen por el... cuestiones de seguridad, ¿no? Por, no, él lo que dijo es que lo que, que se pare en la, la, la utilización pública porque todavía no está terminado claro. lo que pasa es que él ya no es dueño, originalmente fue el dueño, colaboró, pero después se convirtió en otra cosa. Claro. Eh, mm. Y él mismo sugiere... Lo que pasa es que ahora ya es tarde, porque no solo ya salió, sino que ya hay un montón de otros que están eh, listos para salir. Claro, Entonces, ya, ya ahora ya está. Claro. Sí, ya está, te ya escuché, está. Te escuché, María Eugenia, en un momento y después no lo, no lo registré cuando dijiste que el aprendizaje significativo está alejado de la escuela. Y me gustaría darle sí, como una vuelta a eso para explicarlo a nuestros vuelta. oyentes qué es el aprendizaje sí. significativo y por qué está alejado de la escuela. Yo creo que... ¿vos que a mí me gusta tratar de pensar, yo soy de las personas que siempre tratan de, de ver lo que sí es posible, ¿no? Digo, uh -huh. a veces uno quisiera eh, ir por el cambio de diseños curriculares, por cosas más grandilocuentes, que primero que llevan mucho tiempo burocrático por cómo están hechos los sistemas, y segundo que para cuando terminan, cuando vos lo terminás de, de armar, ya, viste, vuelve a estar fuera de... de ya, vuelve a estar trazado. Claro. A mí lo que me parece es que tenemos que ir por dentro de los, las cosas que tenemos que hacer Cómo lograr que lo que damos sea significativo para los chicos uh -huh. Viste que dices, No es que a los chicos no les gusta Es como a, a todos No es que no nos gusta aprender Porque hay chicos que toman cursos de Qué sé yo, de robótica, de Kung Fu, de básquet digo Porque sienten que les sirve para la vida Porque sienten que lo eligen Porque sienten que tiene un sentido Yo creo que tenemos que lograr Que lo que damos en la escuela Sea significativo para los chicos Y cómo sí. se hace eso dejando de repetir información y eligiendo aquellos contenidos y quizás dándoles una pequeña vuelta de rosca para que les deje algo a los chicos que les sirva para la vida que Bien. tenga que ver con el desarrollo de su pensamiento si los chicos no se conectan emocionalmente con lo que están aprendiendo lo van a hacer a través se lo van a sacar de encima como diciendo la chat y piti que lo va por eso claro <risa> sí sí entonces sí, sí es como se, ahora se tornó nosotros hace años que venimos vos estás en educación y sí. se viene hablando del aprendizaje significativo de la presencia o sea, de la conexión socioemocional con lo que estás aprendiendo de que si no te si vos no considerás que es importante el, el residuo cognitivo es mucho más te venimos co repitiendo como loros ahora la macana es que es, es eso o nada es claro. un, es un eh, tremendo porque es eso o nada claro. porque hoy incluso los el año pasado que hablamos de, de comprensión Digo, incluso ejercicios o desempeños que evalúan la comprensión Pueden ser realizados por ChatGPT todo, todo Entonces, sí, ¿cómo sí, hacemos? Sí. Hoy en día, aprender o no, es una elección Yo me imagino que le vamos a encontrar la vuelta ¿eh? Yo sí. te estoy hablando de hoy, que es un recorte sí. De algo que apareció hace poco y que estamos investigando Pero hoy, que el chico aprenda, es una elección del chico mira sí. lo que te estoy diciendo ¿Por qué? Porque casi todo eh, lo, lo, lo puede... Lo puede conseguir decís, bueno, Sí Salvo sí, sí, sí, sí. que digas, bueno, listo, volvemos a la, a la era de piedra, saco internet de la escuela, saco computación, la, la computadora de la escuela y escribimos todo con con con pluma. Pero si usamos las herramientas que hoy están eh, disponibles, eh, tenemos que entender que de, de, debemos involucrar a los estudiantes para que elijan aprender. Todavía Así tengo, tengo escuelas que le piden a los alumnos que cuando entren al aula dejen el celular eh, en una cajita adelante, ¿no? Eh, como negando la existencia del celular. En los exámenes, eso. Quizá, lo hago, quizá ¿eh? para una evaluación. Bueno, claro. bueno, claro. Sí, para una de, evaluación ah, tiene ah, sentido. Igual, ¿vos crees que el alumno tiene un celular solo? Bueno. Ah, no, porque no. tampoco hay que negar la realidad ¿eh? no, no. Ojo este, En una evaluación, obviamente Dos hojas, una viroma y un corrector Abajo, deja todo Además, ¿qué es lo que le vas a evaluar? Eh, creo que lo dice también este, María Eugenia en un momento ¿no? ¿Qué es lo que quiero que aprendan? ¿Qué es lo que quiero com compartir? ¿Qué puedo evaluar con un lápiz Y una, y una hoja nada más? Claro. O no, sea, seguro. honestamente ¿Cuánto sí, sí. puedo evaluar el proceso de aprendizaje solamente con un lápiz y una, y una hoja? Sí. Con un lápiz y una hoja probablemente vas a poder evaluar un recorte de conocimiento. Pero claro. si vos querés ir al proceso, tenés que eh, empezar a incorporar otras herramientas que... que Incluyan la flexibilidad de ese conocimiento. Entonces, sí. es un tema, la verdad. O sea, ¿Y hay miedo en los docentes que... Que, que, que de a poco desaparezca el docente? Porque me gustó la pregunta de no. Carlos. Claro, hay si miedo. Los ¿Vos, pasan Vos que, que lo, estás al lo frente. Que escucho, ¿no? Sí, sí, que estás al frente de colegios. Y... Yo, creo que, yo creo que el docente nunca va. Porque nosotros, quizás sí, seamos más facilitadores. Que dueños del conocimiento, y yo celebro que esto sea así. Uh -huh. Yo creo que el docente va a cambiar su rol, no su existencia. Sí. El, el rol del docente va a ser el rol del facilitador que eh, que, que ayude a los estudiantes a buscar sus propias herramientas y a realizar sus propios procesos, que básicamente es lo que venimos diciendo que hacemos, pero que no logramos salir del de rol de antiguo del docente como, como dueño del conocimiento y, trans, y, y, y el quien transmite el conocimiento. Uh -huh. Yo creo que finalmente va a terminar de cambiar este rol que hace tanto venimos diciendo que debiera haber cambiado, o de, e incluso decimos que cambió, pero que no es tan cierto. Creo que eso es lo que va a terminar pasando. No no veo eh, que vaya a desaparecer la figura del docente, porque el docente finalmente va a ser un gran facilitador para, para guiar a los estudiantes sí. a, a, a, a, a, y, y brindarles nuevas oportunidades. Bien. Yo creo que, no, que, que si iban a desaparecer otro tipo de... de de trabajos y que sí van a aparecer otros nuevos, como pasó en, nada, que en algún momento había alguien que tiraba carbón en la máquina del tren y hoy eh, hay otras co otras carreras. Hoy digamos. hay community manager, no hoy hay web designers, hoy hay un montón de carreras que han surgido y que yo contrato a chicos jóvenes para que los hagan, porque uno tiene que saber para qué es útil, para qué se capacitó y además cambiar los profesorados, Euge, para otra charla, no no para hoy, pero cuán lejos ha quedado la formación docente en los profesorados, eh, que, que además estaría bueno seguirla a, a María Eugenia que. que Trabaja de esto, de, de capacitar al otro para, para esto, pero ha quedado lejos la formación docente con programas antiquísimos, resoluciones del año 56, uh. por ejemplo, de los profesorados, por lo menos en Capital Federal, de los que conozco, eh, para que los docentes estemos cada vez más, estemos, digo, viste, me puse en primera persona, estemos cada vez capa más capacitados. Euge, este, ¿sigue por ahí? Se me fue. Lo de la inteligencia, lo de, perdón, el, el aspecto emocional, es, es muy bueno eso. Sí, sí, ahí está. Bien, bueno, se nos fue Euge, cualquier cosa. Sí, para despedirla, nada más porque estábamos cerrando la nota, le doy la bienvenida acá a mi izquierda. ¿Eh? Te me fuiste a la derecha otra vez, Siempre. Carlos. <risa> Está Guille Becerra. Todavía puede haber alguien. ¿no? todavía puede... eh, Es verdad, la antes estaba había... nada más que Estoy... la pared. Sí. A la de, a la de... Estoy a la izquierda solo físicamente, pero bueno. ¿Qué, eh, qué, qué, tal, se, ¿qué se viene para vos? Eh, ¿Hincha Huracán? Él además. Sí, no sí. no va a opinar del ah, superclásico. Estamos no. buscando técnico, nosotros estamos en otras, ah, ¿Echaron no? al técnico? Sí, pero se no fue. Pero no venían genial. Fue. Venía bárbaro, pero Venía no sé bárbaro. qué pasó. Se, se fue. vino abajo. Se se eh, se lo bancó bastante, como siete derrotas seguidas, pero bueno, eh, por, por todo lo que hizo antes. Sí. Y la verdad que no, no, un buen tipo y todo, pero un equipo no, bueno. no tiene respuestas. Déjame despedir sí. a, a María Eugenia Cocini, claro, sí, sí. que mm, se nos fue del aire. Euge, simplemente para sí, sí, cerrar... Todo, me quedo hablando sola. <risa> por eso, por eso queríamos... Este, me pasa igual en el aula, ¿eh? <risa> Parece que me Hay quedo hablando solo. <risa> Sí. Me hiciste sentir como en casa. Huyen. <ríe> Huyen los chicos. No, no te escuchan. No. Ah. Bueno, Eugenio, ¿faltó algo? No, no si con los chicos, pero seguro que me sentí como en casa con mi marido. Ah, ah bueno, rúcula. qué grande. Está bien, está bien. ¿Qué me sí, dijiste, bien. amor? Le decís en ese momento, ¿no? ¿Me estabas hablando sí, a mí? Sí. Perdóname. Eso, no, me repite eh, la última palabras. Lo contrario de mis ojos, y no, ¿cuál es la palabra? No la conozco. No, pero es el... justo, Eugeno. <risa> qué grande. Este... Bueno. Bueno, me encantó, me encantó que charlemos, me parece que tenemos eh, conversación para rato con este sí. tema y bueno, que tenemos que estar abiertos a, a explorar sin sí. miedo, sí, tal eh, cual. por lo menos con, el, con, con algo de te, con respeto pero sin tanto miedo en un contexto donde creo que como humanidad, y, ni que hablar los docentes vamos a encontrar la forma de incorporar esto sin sentirnos obsoletos. Creo que le para, vamos a encontrar la forma. Para la próxima, cuando puedas venir acá al estudio, hacemos una prueba de esto sí. del chat GPT acá en vivo. Cuando puedas, ¿eh? No, Dale, me encantó. Cuando... Dale, y... voy a tratar de ir para el lunes que viene. Déjame oh. que ahora miro la tienda y veo si puedo ir en con Ay, la computadora Me, muero, me, muero, no, me, muero. me encanta, me encanta, ya sí, lo que es aprender esas cosas. Bueno, Eugenio, un abrazo grande. Muy divertido. Muy divertido. Listo lo, que, que termine bien el día, chicos. Gracias. Gracias. María Eugenia Cosini, nuestra magíster, eh, este, hablando de inteligencia emocional, si sí, especialista en educación, trabaja formando docentes. Ahí para que la sigas también en GLIA